Sin querer, el tiempo se fue volando y en un pestañe otro mes. Cada noche deseo un día más para ver tu mirada en la eternidad. No sabes cómo sueño que de esto no pueda despertar. me siento perdido, yo busco el camino que me lleve a ti mi gran amor. Amo cuando recordamos las historias que no imaginamos vivir, y por algo seguimos aquí. Qué importa lo que nos digan, quiero seguir en tu vida. Recordamos Las historias que no imaginamos vivir Y por algo seguimos aquí Todo cambió de repente y las promesas siguen presentes Y todo lo que dije lo mantengo hoy y siempre Si es contigo para siempre Desde enero hasta diciembre Desde hoy al 2000 siempre Mi gran amor Siempre tú y yo Hoy te llevo en mi corazón Si me siento perdido Yo busco el camino Que me lleve a ti mismo